Hola amigos, soy Sócrates el guitarrista. Hoy día les traigo un nuevo video y como dice el título seguramente es el review de esta guitarra, que es una Ivanes RG550. Les voy a hablar un poco de la historia, no de la historia de cómo me compré la guitarra, sino de la historia del modelo de la guitarra. Les voy a hablar las especificaciones técnicas de cada una de las cosas de la guitarra y al final quédense hasta el final del video porque voy a dar finalmente mi veredicto qué me pareció a mí esta guitarra así que vamos a hacer un review completo de esta guitarra vamos ok un poco de historia esta es una guitarra digamos emblemática dentro de lo que es la línea de ivanes es una reedición del modelo que originalmente eh, fue lanzado en el año 1987 se produjo desde el 87 hasta el 94 el siglo pasado ya. Y bueno, después la volvieron a rehacer en el año 2017 hasta el 2023, que es este año. O sea, cortaron la producción este año. Ya no, ya no salen guitarras de esta. Eh, ¿Qué más podríamos hablar sobre? Bueno, es un poco de historia. ¿Qué más? O sea, creo que hay algunas diferencias con la original. Creo que son obviamente las cápsulas y no sé qué otras cosas. Si alguien puede ayudarme con eso, que tenga la guitarra, la original original del 87, me lo dejan los comentarios. A ver qué cosas trae distintas. Tengo un torpedo aquí porque la memoria empieza a fallar. Las especificaciones de la guitarra. Hablemos de las especificaciones de esta guitarra. Es una guitarra de seis cuerdas. Obviamente, eh, como pueden ver, trae un, el cuello el mástil es un super wizard de cinco piezas de Maple. Que Maple es eh, arce. Hablemos en español, por favor. Walnut neck. Walnut. ¿Qué es lo que es Walnut? Eh... No sé qué es lo que es. Ah, trae unas líneas acá atrás. Que claro, deben ser de eso. Es una madera Walnut. Vamos a buscarlo. Bueno, no sé qué es lo que es el Walnut. ¿Qué? Pero trae dos líneas acá que seguramente son de ese material me tinca que una madera como aglomerada así ella en fábrica ¿Qué? para la guitarra eh, y el resto del mástil es arce el mástil por lo que veo es de... ya, ocurre que hay algunos mástiles. ojo con esto que les voy a hablar hay algunos mástiles que son completos de una pieza o de varias piezas, eh, pero cuando son de una pieza, por ejemplo, el diapasón también lo incluyen, o sea, es todo el mástil, ya no trae un diapasón pegado. Tengo una, una Fender que es así, ya en este caso no es así, este trae un diapasón pegado que también es de arce. El cuerpo, a ver, sigamos sigamos viendo las especificaciones, acá top, back, body, ah, el cuerpo, claro, top, back y el cuerpo, bueno, el cuerpo entero, no dice cuántas piezas son, pero es de basewood, basewood eh, viene a ser tilo, ya, tilo, en español, fretboard, eh, arce, con los puntitos negros, que creo que eso también lo traía, o oh, no, estoy seguro si la la edición del 87 antigua lo traía. Puede que, tra que traiga lo los dientes de tiburón. No estoy seguro. 24 espacios. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, las cápsulas. Cápsula V7. Esta es eh, Hamburger V7. Esta es una S1. Y esta es una V8. Son todas cápsulas marca Ivanis. Un tono, un volumen y un switch de 5 posiciones. Y un pick guard. Que está bastante bueno el locking nut que trae aquí hardware en negro en el caso de esta eh, viene en tres colores rojo eh, verde fosforescente o verde medio amarillento verde limón y este purple eh, que es como tornasol entre purple y un poco azul un poquito de azul tiene la escala 25.5 ancho en el espacio acá en la nuez son 43 milímetros el ancho que tiene en el espacio 24 acá son 58 milímetros, el grueso acá son 17 milímetros y acá son 19 milímetros, no, acá en el 12 son 19 milímetros. El radio son 430 milímetros que no sé cuántas pulgadas serán, pero es un radio bastante plano, el radio del diapasón, digamos, el sistema de switching, bueno. Es el típico, los afinadores o las clavijas son goto. ¿ya? Yo no sé si en la original serían goto y serían exactamente igual, no tengo idea. Maple, Super Wizard, el modelo del, del, del mástil es Super Wizard. Esta guitarra, aunque ustedes no lo crean, comparte varias características con las guitarras que ya son eh, como los modelos Prestige. De, de Ibanez. Los modelos Prestige de Ibanez comparten varias características, excepto, por ejemplo, las maderas que el cuerpo eh, de las Prestige no son cuerpos de Tilo, son cuerpos de, son cuerpos de fresno o de otras maderas que son mejores, entre comillas, supuestamente, eh, no son de Tilo. Pero aparte de eso, ah, y traen otras cápsulas, obviamente. Las guitarras Prestige traen otras cápsulas. Pero aparte de eso, ponte tú el, el mástil, es el mismo. También son mástiles de arce. Eh, lo, también traen este mismo sistema. Este no, no dice acá en las características. Ah, el puente Edge Tremolo Bridge. O sea, este es el Edge Edge solo. Ya no es Edge, Edge Pro, Edge 1, Edge. No, es el Edge Origi, Original. ya, Lo más parecido a Floyd Rose que, va, que vaya a tener con esta guitarra. Es súper bueno el trémolo y muy estable. Excepto que yo la cagué porque le bajé el medio tono a la, a la, y tuve que ajustarle el puente un poco y, y me quedó muy baja las cuerdas en realidad. Pero aparte de eso, es un puente muy estable, mantiene muy bien la afinación. Ah, bueno, el modelo se llama Genesis Collection Electric. Bla, bla, bla, 550. RG 550 Genesis Collection. Y eso... Esas son las especificaciones técnicas y ahora un poco de probar. Vamos, eh, voy a estar usando este Marshall, que no sé si alcanzan a verlo ahí o si no, lo voy a poner aquí tu, tu, tu, tu, en un cuadradito. Es un Marshall DSL 20 con todos los controles, todos, absolutamente todos los controles están a la mitad, menos el gain y el volumen. Pero todos los controles, el treble, todo, todo, todo está a la mitad. La presencia, todo y sin rever. Lo vamos a probar con distorsión y sin distorsión. Entonces vamos a la cápsula del cuello primero. Cuello y al medio. Cápsula del medio. cápsula del medio y del puente. del puente. Es el sonido sin distorsión limpio. Por mientras les voy dando algunas eh, opiniones que tengo de la guitarra. ¿O no? ¿O les doy las opiniones al final? Al final del video. Quédense hasta el final. Vamos a meterle un poco de ruido con distorsión. Cápsula del puente. Cápsula del puente y del medio. Cápsula del medio. Cápsula del medio y del cuello. Cápsula del cuello. Así es como suena más o menos. Le vamos a poner ahora esta cosita que es el trémolo que yo creo que todos quieren escuchar cómo se escucha. Escuchar cómo se escucha. Ya, aquí voy a empezar a dar algunas de mis opiniones sobre la guitarra. La guitarra en sí es una guitarra muy cómoda. En cuanto a peso, mmm, no es digamos una guitarra muy liviana. Dentro de la Ibanez tengo una que es muy liviana, pero está bien de peso. Eh, se ve la construcción es bastante sólida aunque debería decir de que por ejemplo el switch el switch de cambio de cápsula es medio julero se ve en clenque y tiene ruido eh, los potenciómetros también se ven se sienten un poco ásperos pero no tanto tan pasables pero los cambiaría de hecho Voy a cambiarle, seguramente los potenciómetros, el switch y las cápsulas las voy a cambiar. Las cápsulas son el punto débil de esta guitarra. Encuentro de que me costó mucho configurar, tuve que mover hartas perillas en el amplificador para hacerla sonar como a mí me gusta la guitarra. ¿Qué tienen las cápsulas? Son súper, desde eh, de mi punto de vista, son súper agudas. ¿ya? Son muy chillonas. Entonces te están entre los medios y los agudos mucho. Y eso no me gustó. ¿Qué otra cosa no me gustó de esta guitarra? Fue esta palanquita. La forma de ponerla acá. Tú tenés que ponerla aquí y tenés que mandarle para adentro con fuerza. Para que quede atascada. Ya. Esa, esa cosa no, no me gustó realmente. Como va, como va puesta la, la, la palanca. Además tiene dos banditas que son de plástico que se van a ir gastando con el tiempo y va a haber que cambiarlas. De hecho, la guitarra viene con una bolsita que trae dos de, repuerto, de repuesto. Así que eso te dice de que mm, se van a gastar. Esos son como los puntos débiles. La electrónica, digamos, en general. Y, y esta palanca, la forma de poner la palanca es, es bastante mala el resto no puedo quejarme de nada es una guitarra excelente el mástil es súper cómodo nunca me ha decepcionado un mástil de eh, Ah, a todo esto está una guitarra hecha en Japón que es un punto muy importante a destacar ya no es China ni es de la de la nueva industria que están haciendo Ibanez. la guitarra la están haciendo en Indonesia y comenzaron a hacerla ahora la fábrica la trasladaron a Indonesia que no son malas guitarras. Tengo tengo dos de esas. Ella en Indonesia. Y son excelentes guitarras también. Pero bueno, esta es japonesa y, y está hecha con más más cariño, digamos. También tiene esta placa acá atrás. No tiene el sacao. Tiene un pequeño sacao. Como cuando... Me atinco que la hicieron como la original, la del año 87. Y que estaban como comenzando a hacerle este sacao, quizás. Entonces no es como la, la RG moderna. Trae acá una eh, voluta, voluta se llama acá, que es como un... No sé si se alcanza a ver aquí, una pequeña voluta de madera que es para sujetar, digamos para que esto no se te quiebre tan fácilmente el, la pala de la guitarra y para que esto quede bien apernado, el, el nut. Yo tengo otra guitarra eh, RG que trae... no trae esta voluta y lo que trae es que los tornillos se, eh, atraviesan el mástil y tiene acá uno, unas tuercas, son los pernos y las tuercas eso hace de que muchas veces se quiebra, se empieza a resquebrajar ahí la. a mí no me ha pasado en todo caso, pero conozco muchos casos en que sí les ha pasado bueno, a esta guitarra no le va a pasar eso en todo caso. Eh, ¿Y eso? Flutter se llama ese, esa técnica. Esa técnica se llama flutter. <ríe> Ya, hice todo eso para que cachen la afinación. Quedó, quedó prácticamente igual. Seguramente si le pongo el afinador va a salir de que está un poco desafinado. Lo menos a mi oído eh, suena bastante bien. Eso es algo que es impagable. Muy buen puente. ¿ya? Y por fin tengo un puente en el que se puede hacer el flutter. entretenido una guitarra bastante sólida cómoda y que le podía hacer varios upgrades así que, que de hecho eso es lo que voy a hacer así que estoy haciendo este review de esta guitarra porque por ahora la tengo con las cápsulas originales ya y después les voy a mostrar eh, no sé en un tiempo más eh, cuando tenga las cápsulas te voy a mostrar cómo suena con las cápsulas, con nuevas cápsulas, con cápsulas de verdad, digamos. Estas cápsulas realmente son el punto débil del, de la guitarra. La cápsula, la electrónica, tampoco muy buena. Y esta palanquita que mmm, no me terminó de convencer, digamos. Y aparte de eso, bueno, nada más. El resto está todo perfecto. Es ¿eh? una excelente guitarra. Así es que... Totalmente recomendable. Les dejo acá arriba una tarjeta con el video anterior en donde hice el unboxing de esta guitarra. Y eso todo. Nos vemos en otro capítulo. Shhh. Soy Sócrates, el guitarrista. Adiós, Sócráticos. chao.